Pesadilla. No le dejan contar sí, no, nada. Nada no, nada, no pueden casi ni respirar. Solo Amenazan cuando están filmando ¿Será cierto eso? Sí. Es sí, sí, sí. no no no, sí, sí. Es verdad, es verdad. es sí. verdad, es eh, verdad. Fue a ver a Nico Vázquez, Vázquez. Vázquez así sí. que le preguntamos por un montón de temas. La vemos a Griselda A ver. Una calle corriente explotada de gente. Hermoso, hermoso. Qué alegría, ¿no? Mm -hmm. Que volvió. Un poco, todo. Toda vez, Como actriz y haber estado sí. en este teatro también. Ah, sí, en mi casa. Sí. Es mi casa. Vos vas a hacer una ficción de la que se está hablando mucho en la vida de Carlos Menem. Pero yo no puedo hablar nada. Vas a hacer de Zulema. Hablaste con Zulema. No puedo contar nada, nada, nada, nada, nada porque no se puede. Ustedes ya saben. Lo que puedas decir. La confidencialidad. Tuviste, sí. <risa> Pero tuviste charlas con Zulema. No puedo contarte, juro, Guati, Ajá. que va a haber un momento que podamos contar. Sí. Eh, y ahí contaremos, pero ahora no se puede. ¿Cómo tomaste la resolución de la justicia de Brasil de absolver en primera instancia a Juan Dartés? Nada, es eso, una absolución, no, no, es, no es que lo declararon inocente, ¿no? Uh -huh. Si lees el fallo dice un montón de cosas que no... Que se comprobaron ciertas cosas. Se comprobó cosas. todo, uh -huh. se comprobó todo menos una cosa. Pero que no estaba penada en Brasil claro, en ese momento. Sí, sí, son cuestiones técnicas que ni siquiera comprendo del todo. ¿Hablaste con ella? Sí, hablé con ella no y... La notaste? Es una topadora, Telma. Me parece que... con mucho dolor, con mucho... No sé, se levanta de todo, qué sé yo. Yo la admiro mucho. Es, es difícil el lugar mm -hmm. en el que está. Recibe muchas amenazas, muchas... Eh, mucho odio. Pero bueno, también mucho agradecimiento de... de un montón de, de personas por lo que hizo que fue muy importante. Telma habló con intrusos y nos dijo eso, que recibía mucho odio en las redes y no lo entendía. Vos lo lees, ¿lo recibís bueno. también como parte del colectivo? Sí, claro. En el momento de denunció, ¿qué te sí, parece? Sí, claro. Y hay gente que odia. Eh, lo que pasa que cuando eso se convierte en, en, en amedrentar y en, y en querer callar, eh, da miedo. Da miedo, por lo menos a mí me, me da mucho miedo. O sea, el amedrentamiento creo que funciona. Que los que amedrentan saben por qué lo hacen, ¿no? Y, y da mucho miedo. Bueno, habló de todo. Sí, habló de todo y habló, me parece que es importante que haya hecho hincapié, creo que en lo que mucha gente piensa, que absolución no significa inocencia, ¿no? Mm. Que aunque la justicia, la justicia haya dado... Ese fallo eh, creo que... Igual fue, clara, ¿no fue sorprendente la que la Griselda? primera vez cuando Telma hizo la denuncia, perdón, Cari, sí. cuando hizo la denuncia que estaban todas, ¿te acordás? Sí, eh, sí. Lizelle, después que Nunca Son sí. todas, todas haciendo condición en ese famoso video sí. o cuando la primera vez que Telma habló y después eh, ahora en este Creo que un este poco caso, se fue desmembrando, ¿no? Todo ese colectivo eh, de actrices, de apoyo, no sé, me parece que bueno, también... Pero, también, pero no fue por los haters también, por lo que la gente... Yo creo que sí, Por esta tantas críticas... Me parece que después las cosas fueron cambiando y, y hay como. En este momento siento que es como un momento extraño. Como que no sé si tiene que ver con el trabajo, con que cada uno, eh, no digo que no sean solidarias entre sí o con sus grupos de amigas que los vemos y son conocidas, pero. Me parece que perdió un poco de fuerza. No, que no, no. No, yo ¿no? creo que tiene creo... que ver con lo que le está sucediendo ahora a Luciana Pecker, viste, que digo, sí. fue a la justicia. Mm, la periodista. Por, por, por un hater, por algo sí. que, que. Porque sí. la verdad que lo que lo que denuncian muchas, creo que la Amnistía Internacional hace poco sacó una entrevista, un informe bastante importante que tenía que ver con eh, las voces eh, femeninas que, que en general se pronunciaban por, por diferentes eh, situaciones así puntuales que tienen que ver con problemáticas de, de mujer. Eran atacadas, muy Totalmente. atacadas. En, en, en redes sociales, no puede en, ser pero que pero el, que pero el pero grupo pero... de actrices no, no supo, a ver, eh, lo quiero decir con, con respeto, no supo cómo contener eso que en algún momento embanderaron, porque, claro, porque quizás había un montón de chicas actrices que sufrieron un montón de situaciones y no las supieron contener a todas. Hay también un grupo de que por ahí vos maite me puedes ayudar mejor. Hay un grupo de periodistas también. Sí, periodistas. No, están todas. Me, periodistas me parece que funciona. Periodistas. Y tengo, entendido, periodistas tengo entendido que el grupo de periodistas se contiene muchísimo mejor sí, y no bien. tienen y no tienen el, el, ni, le, ni el tema de la ideología. No pasa nada. Vos podés ser de derecha, podés ser de izquierda. Se contienen entre todas. Me parece que el grupo no, de periodistas acá pasaba, no, acá está pasaba. Más, más armado y tiene una contención más grande para ir brindando a las Pasan personas. No, que no tienen lo tienen otra, son diferentes visibles. Por llamarlo de alguna manera Son cosas totalmente distintas a Lo que me parece que sucedió con el colectivo de actrices totalmente claro, que tiene reporte? que ver Con que se le pidió demasiado A un grupo de actrices que Exacto. simplemente lo que intentaban bueno, grupo de periodistas lo pudo hacer lo que intentaban era visibilizar a, a Causas de desigualdad Y me parece que, digo, empezó a haber muchas denuncias Y muchas cosas que la verdad no estaban preparadas para Claro, no, no, creo no. que el no. tema de los colectivos de actrices Me parece que una Me parece que pero me parece que pero, cumplió, porque es lo que dice Flor. Me parece que fue buscando, digamos, ese llamado de atención, claro, claro. que se ponga el foco ahí. Y creo que Eso fue lo más con Eso fue lo más importante. Sí, pero bueno, después no supieron contener a todas. Hubo un antes y un después con el caso de Darín. Sí. Es que no tenía que haber que ahí un de Esa después. fue la, para mí fue la gran credibilidad al... yo Pero me parece que el de después no tenía que venir por parte del colectivo de actrices. Me parece no, que el de después tenía que venir no, por parte de No, pero para qué es el colectivo A otra actriz no la avalaron tanto. Claro, a Alejandra entonces Ahí es como que. Eso generó una interna fuerte. Fuerte. Y de hecho. Me acuerdo, Erika Rivas también se termina yendo del colectivo. Eh, y ¿Cómo se llama el, el colectivo que formaron? Las Voltens. Las Voltens. Sí, lo que pasa es que Digo, lo que decían oh, muchas esperna. en ese momento, decían... Como que había eh, una cosa selectiva. No maneja. selectiva, que decían, bueno, a ver, si tenés que denunciar algo, denuncialo. Claro. Denuncien, claro. Claro, eh, no, no decir era, eh, era como algo bueno fueron fue no y sí, no, no, no, interpretación de si fue fue maltrato o no fue maltrato eh, de qué tipo me parece que eso fue la, la duda había la duda la nota con Novaresio ¿Se acuerdan? Sí, claro. claro. Eh, ella lo bueno, de había desplato. generado como claro bueno, pero pero la valería, no es maltrato, trato, ¿me bueno, no, Claro, pero no se sé, vos no podés censurar a una persona como no, Ricardo Darín porque cualquier cosa que vos digas de semejante figura va a impactar en los medios pero de una no manera increíble pero no quedó claro Pampi, pero Pampi ver, que vos lo no tenés claro. En, en el nota momento, bastante... claro en el momento en el momento en el dudabas lo no que pasa no lo quiero nombrar porque si no es como bueno pero bueno, lo, lo que, que, decí que decían era de una abuso no no pero, la chica, pero la nunca nota. se dijo no bueno nunca se dijo pero daba a entender pero después en situaciones no fue clara eso es irresponsable bueno eso es responsable de Bertuccelli y lo bien quisieron el colectivo de actrices en no bancarla pero el tema o sos clara o no sos clara lo que pasa es que sale a hablar Valores Fonsi en ese momento, que era la, a ver, la imagen del colectivo de actrices, sus valores siempre salía a hablar, pero en un programa. No, banco a, Ricardo. a Ricardo, igual sí, que Griselda. Bueno, claro. y ahí empezó Y Pero es que como... vos no podés ensuciar a una persona, a a ver, si, a no tenés, si no sos clara a la hora de denunciar tal? lo que tenés que denunciar. No podés dejar un halo de duda de una persona Obvio. así porque sí, porque a vos te cayó malo porque tuviste una discusión. Una discusión no es maltrato, vos podés tener una discusión con 100 eh, compañeros de trabajo sí, sí, y sí. eso no y significa eh, que te convierta en un maltratador. ¿Te se cerrar con esto del tema? Porque sí, a mí por me pareció favor. que yo estuve cubriendo, nosotros estuvimos cubriendo... Y para nosotros mismos también hacer una conferencia de prensa un sábado a la tarde de forma espontánea como se comunicó, creo que tres de la tarde y era la así. Era, la... sí. era difícil para todo el mundo, eso fue difícil para nosotros llegar y cubrirlo, digamos. Imagínese claro. para alguien sí, que. Fue que un está poco haciendo improvisado, claro, cierto, o sea que jugar pancho, digamos, y... por esa imagen que se dio ahí. Me parece que ahí el objetivo era otro, era salir a contrarrestar rápidamente lo que venía de Brasil. Creo que se logró con los testimonios. Y de ahí en más. Ahora pedirle todo el tiempo me parece un colectivo... Se politizaron usted, mucho, también. ese fue el mucho. problema, me no, parece. Lo, lo importante es que, que por lo menos se visibilizaron causas muy importantes que tienen que ver sí. con, con las violencias que, suben la, que sufren las mujeres a diario. Ahora vamos con, cambiamos de, de, de tema, vamos con el ping-pong de...